Hay un gesto técnico de, de, de Mendoza, que no sé si lo has visto la ¿no? Pero es como cuando no. Cuando yo siempre me imagino hay jugadas a que se pone una persona como con una chaqueta y otra persona mete las manos por la chaqueta ah, y sí, hace sí. como si la, y quedan los bracitos cortos. Sí. Mendoza hace una cosa que es así. Y que cada vez que lo hace, lo hace así como con el bracito corto. <risa> imagino como si hubiera otra persona atrás poniendo las manos. <risa> ¡Me hizo los videos! ¡Me hizo los videos! Y es así como... ¿Lo ahora? ¿Lo hizo así? No, no, no. ¿Qué haces? ¿Cómo así? Es como si otra persona estaba haciendo... Hola a todos, bienvenidos a el... Quinto, cuarto... Cuarto... Sexto... Sexto... Son ocho... Estaba pensando que eran 6 y que todavía iban no... a Revelaste el. El sexto. Te revelaste el final. El... No, sí, dijimos sí, que sí, era el sí, primer capítulo. Dijimos, a, 8, sí, sí, sí. Bienvenidos Pero a. Pero no pasó muy piola. Sí. Sí. Seis, seis Al sexto <risa> capítulo de la repisa. Eh, mi nombre es Alfredo Rodríguez. Estoy aquí con Carlos Anduesa y con Camilo Mendoza Lo digo rápido para que aparezcan los tres aquí. <risa> sí. a la sí. misma tiempo. Y estén los tres sí, en pantalla. Bueno. Eh, <risa> <risa> y en el capítulo de hoy vamos a comenzar con una deuda que les tenemos. El capítulo pasado, Anduesa no contó su historia, no. la historia de terror, y es una historia brígida, brígida, o sea, realmente tu vida no va a ser la misma después de escuchar lo que Anduesa tiene que contar. Anduesa, el momento es tuyo. Sí, mira, la historia es así. estás en la revisa bueno en el día de hoy vamos a comenzar con una recomendación eso con una recomendación de Camilo Camilo ¿qué lo traje oh. yo hoy día traje a raíz de que tú hablaste el otro día de, las peli, de unas películas y dijiste estas son películas donde no pasa nada mis favoritas sí y yo también traje una película que es de esas joyitas que yo creo que Ojalá hay que ver, porque también es, muy, es una película muy piola, muy poco conocida Pero también es quizás de esas películas donde no pasa nada Pero en verdad, yo creo que pasa mucho Que es la gracia de esas películas donde no pasa nada Es una película de cine extranjero, se llama La visita de la banda Y es una película israelita Y es de un director, que esta fue incluso su ópera prima, se llama Eran Kolirin De hecho tengo que leerlo porque es un nombre peludo bueno. Eran Kolirin Y son esas películas donde como no pasa nada, lo haré. Y... Ay, se me fue la idea. Eh... La película que debió ganar el Oscar, Sí, ¿Sí? y sí. tiene como ocho pinochets. <risa> los pinochets. Los pinochets. Carlos sí. después de producción les va a poner los pinochets para que los vean. Sobre, hay... sobre Alfredo Rodríguez. <risa> hay unos pinochets gordos, otros flacos, todos muy sedenteros. Sí, todo para, bueno, para contar un poco el, el... qué es lo que me pasa con las películas en general de, de repente extranjeras y todo. Que... Acá muchas veces, durante muchos años, esas películas fueron consideradas siempre solo por el hecho de ser extranjeras cine-arte. Yo tengo un ruido con la palabra cine-arte, que es que, que para mí todo el cine es en sí un, un, una expresión artística, entonces hasta ¿Qué? desde lo más grosso como un avatar, hasta una cosa más muy minimal incluso me experimental experimentar. Y, y mal que mal por algo, en las películas existe una dirección artística, entonces... Creo que hay, que hay que olvidarse de eso y hablar de realmente que hay un cine que es más de autor o un cine que, que es más experimental también como lo que hablaban, lo que contaba ¿En qué año saliste esta película? Esta película es del 2007. La encontré hace poquito una película que me gustó mucho en un minuto. La, la, la, la tenía en un DVD así mega pirateado que me llegó así como por chiripazo. Y un día la puse y dije, ah, aburrido voy a ver esta película. ¿Qué esta película? Jamás he escuchado hablar de ella. Y la pongo y me encantó. Fue o sea, esos amores a primera vista que, que ocurren en el cine y que son... Son súper ricos, son como súper valiosos porque cuando ocurre un amor a primera vista en el cine es porque algo de la historia te, te entró, como que algo de los personajes sí, te, te, te dio una calidez, te, te transmitió una cosa claro. y, y una experiencia con la que uno quizás podría relacionarse y siendo que es una película de Israel que es de Israel y que se trata de, y que van a, de unos israelitas que van a Egipto ¿sí? o sea, y ahí viene todo, todo el juego que les voy contar Porque bueno, tú pensarías que es algo nada que ver contigo Por ahí va, por ahí va que verla descubres que sí, o que, no que tiene elementos que sí Es, ¿Oye? Par es parte de la magia también de, de, del cine como... Este director no ha descubierto que es pedófilo y nada. <risa> no, no, no, no, no, no, de hecho sí, es un director Hoy <risa> no, día es capítulo más iluminado, más iluminado Yo quiero leer una parte aquí de la reseña que de dice él. El titular de los derechos patrimoniales de la película contenida solamente autoriza autorizar su uso privado y doméstico. Esa parte me parece es, es, interesante. Es súper interesante esa parte. Pero Por ejemplo, con ese discurso mismo. <tose> la cara, no mal, <tose> <tose> ¿Qué ¡Es indignado! ¿Quién está indignado? La verdad que viene toda la original, en todas las películas originales. ¡Indignado! Oye, esto como yo lo veo, y es como. como de esas películas así como media. media. <risa> no, como historias como sencillas, como Little Miss Sunshine, o como. Sí, sí, mira, de no te hablamos... Hablamos como los, los gringos lo definieron como en el 2000, le pusieron categoría y título como al drama, y esta comedia que se mezcla con el drama, y que es como facts of life, al final, que son como estos de la vida ah, de alguien uh -huh. que pasa pasar la historia, ¿no? Que funcionan bien, pero sí son películas que se, se cuidan de tener una estética particular, una fotografía que, que ojalá, si, si es digital, se acerca un poco más a lo que es el cine, a lograr como textura, a transmitirte también con, con todo lo que es cine, que al final es bastante de la imagen secuencial que te construye también un universo y, y, y sensaciones. Son de los colores, el nota que están trabajados, donde hay un, un cuidado, así como la película es, es íntima, hay un, hay un cuidadito en el detalle. Pregunta spoiler: ¿es como una película linda? Yo o, creo... es pa, ¿O es para un día que uno está de buen ánimo? Yo creo que es para todos los días, es pa un, pa todos los para ya, todos los días. ¿Para <risa> todos, <los días, risa> ¿Todos los días? ¡Todos los días! Todos los días otra. <risa> Pero ¿de qué se trata más? Ya, ahora les voy a contar un poquito de qué se trata. Mira, mira. yo te voy a decir, ya, es, una es de una visita de una banda ya. Eh, que... Eh, Pero sin spoilers. ¿sabes? Una banda de músicos que llegó, egipcios, que llegó a Israel. Y no muchos lo recuerdan y quizás no fue tan importante. Ah. Es justamente eso. Bueno. Imagínense una, una banda de, de carabineros, como así como los pacos que tocan el, en la Plaza de Armas uh -huh. y yeah. están así que tocan sus bandas y de repente se tocan la de Star Wars, qué sé yo. De hecho, este mismo año mm. que compré esta película, que es una película que podría ser considerada o, cine independiente, también compré Star Wars. la, no? ah, así la que, way, que, ¿no? A mí me gusta ver de todo, por lo visto. Y eso es rico, es un ejercicio de cine, hay es que es saber ver de todo, no incluirse. Y creo que. Bueno. Y es una, una banda de, de, de carabineros, en este caso de milicia israelita, que llegan hasta un pueblito chico en Egipto. Y, y, y es un pueblito donde no tenían que llegar, o sea, donde ni siquiera los están esperando, donde, donde como que también la vida. Pero cacha la reseña hasta al revés. <risa> Dice, va una banda de músicos egipcios que llega bah, a Israel. De hecho, eso es, eso es. No. no yo, yo me cago con derecho Rewind todo. Para allá. <risa> y yo y cacha yo no es la cuestión confío tanto en Camilo que pensé que esto estaba equivocado no no hoy no, pensé que, hay, hay, que, equivocarse, no, hay, que equivocarse, hay que hay que jugar hay que jugar tenemos sí. pasos tenemos <ríe> paso al error y no eso sí pues me confundí me confundí que como el director es irrealista sí pero, ¿no? entonces es una banda que llega a un pueblo donde inevitablemente van a tener que buscar eh, chuta y ahora qué como que nos podemos devolver no no nos podemos devolver hay un pequeño entonces y llegamos a, a, como a un salón de eventos, tenemos que interactuar con la gente para ver qué, qué va a ocurrir. Y son una banda así como, como que pensaría en la sonora de Tommy Rey, porque al final es como de fa hay familiares, hay amigos, hay tradición. Y, y esa tradición cómo se relaciona también con el pueblo, como que con el pueblo al que, al que caen, donde, donde hay, hay, una, hay mujeres, donde hay hombres, donde cómo se va a crear ahí una conexión. Íntima, fíjate que hay que conversar, hay que, hay que saber quién es, quiénes somos, qué queremos, que estoy como que se va descubriendo, sin irse en la filosófica, sino que en el fondo es, es, es en un paso cómo conectáis con gente y con gente que no conectáis, no más. Además, yo quiero rescatar que en esta película, lamentablemente, ahí viene la parte trágica, que, que se murió la actriz hace poco. Y <risa> ¿Por, actriz ¿Por qué no morí? Es una actriz muy guapa. No importa lo que recomienda Mendoza, siempre tiene un final triste, ¿no? ¿no? Sí, <risa> la Ronit El Cabez se llama ella. Y de esto no, yo la quería destacar porque, como de repente la establecería turca ¿Qué le pasó a ella? ¿Se murió? Se murió hace poco, pero es una actriz que estaba siendo muy bien reconocida a nivel europeo, incluso. Ah, tú. Y se murió hace como este año que se han muerto todos, nunca sé. Y. Sí, Y la compré de hecho como a una semana después que se murió. Y fue súper parte como triste, y ahora que vuelvo a ver la película. Pero sí, pues, yo quería destacar que la belleza de las actrices, porque así como hemos visto la, en las turcas, en las televisiones que han llegado... Que yo hay, no la vi. Hay mujeres muy Habla transparentes, partida. muy guapas y... No sabía la había visto Sí, no, lo recomiendo, lo recomiendo. No me <risa> <de, de, risa> <de, de, de, risa> La uno no se que fija que es que en esa cultura era. porque no estamos tan tan, no tan cerca, sí, sí. ¿Sí? Estamos y más si estamos bombardeados a través de ella por lo bélico. Como que siempre uno pensaría, oh, una película sí. israelita, una película con egipcios. De guerra, de guerra. Y sin embargo esto pues sí. no es menos eso, como que se puede intuir en el ambiente, quizás hasta lo podéis sacar, bajo sus textos de, de roces de entre los personajes, pero, pero en verdad la película no busca irse para ese lado. La visita de la banda, entonces, la recomendación sí. de Camilo Mendoza para tu requisa. Muy bien. ¿Te entendí algo de lo que dijiste? Bueno, en el capítulo de hoy traigo la siguiente recomendación para las vuestras repisas. Un libro que me gustó cada día. Y es. Smiley, Smile. Sonríe. Smile. ¿De qué crisis se trata? Si tú lo miráis así. ¿De. Um, emoticones? <ríe> ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Ah? ¿De qué se trata? <ríe> Este es un cómic autobiográfico. Yeah. Sonríele la vida. Que tal como dice acá, se ganó un adolescente? el premio Eisner mm. eh, y es un cómic autobiográfico. Yeah. Y está hecho en un registro en el que uno no, no, normalmente no lee cómic autobiográfico. Que es como súper a color, ¿cachai? Como que siempre es como una cosa más como contenida ah, sí. el cómic autobiográfico y tal. ¿Cachai? Y no, esto está como contado como aventuras. De hecho, yo encuentro que se parece como a Archie. Mm. Si bien la línea no se parece a nada, pero como que en la onda, así como simpático, amigos en el colegio, un libro que po perfectamente podría no ser autobiografía. Ya, yeah, ¿cachai? Y cuenta la, eh, un momento importante en la vida de Raina Telgemeier. ¿Telgemeier? Telgemeyer. Telgemeyer. Telgemeyer. Eh, en que eh, ella estaba como súper traumada porque le iban a poner frenillos. Uh -huh. Ya. Yeah. Y se vuela los dientes. Oh. Y se mueren los dientes de adelante. no ¿Cachai? Y es todo el proceso de la reconstrucción dental oh. en su boca en la etapa en que, eh, así, esa etapa puber antes de la adolescencia, en que ya, ah, como de que soy feo, ¿cachai? No. No. Y cuando tú te sentías así como sí. querir la escoria y que estáis como mutando. Eso, ahí. que está mutando y es como, ah, entonces todo ese momento como de crecimiento y como de ah. aceptarse como uno es. Como el, el peor de los escenarios Seguro. posibles, ¿cachai? Y como que a, a la galla le gustan niños, le están empezando a gustar compañeros, claro. pero weón, son lo que, lo peor que te podría pasar para la autoestima. Sí, oh, es, es todo el rollo de la autoestima, ¿cachai? Le hacían ponerse estos frenillos externos, ¿cachai? Ah, y toda esa weá, en la época plena como de la aceptación. De no. así mismo. De, ¿no ¿no? ah, oh, de tu yo, identidad, la formación Yo me sentiría muy identificado porque yo pasé por toda esa etapa de los frenillos ¿Cachai? Pero yo, yo usé esos frenillos así como externos ¿Ya? pero, la la en disco, <ríe> pero solamente en la noche ¿Ya? Entonces para dormir, como que nadie me vio dientes de, de lata? de lata, pero usé frenillos también de... claro como los que salen en portada entonces, puta, y todo el dolor de la weá, y que un día le decían una cosa le ponían unos dientes postizos que no calzaban, cachai esos frenillos que se, que se sacan, que tenían los dientes puestos, cachai <risa> entonces <risa> que se si abrís la boca un poco se sí. te sueltan, voy a, a tratar de conseguir... si no le saco fotos a ¿no? okay. eh, entonces, puta, yo encontré bueno, de partida es de un cómic de una mujer que no está hablando de ser mujer ¿Cachai? Eh? Sí, genial. Eh, sí. eh, y es bacán, que es algo que yo destacaba, porque yo recomendé este, era el Guillermo Cenente, eh, que ella habla, es heavy como retrata a su papá, que lo retrata como alguien súper buena onda, pero que no sirve nada para ayudarme en esto. ¿Cachai? Eh? Así <risa> como, y como que el papá, eh, bueno, me sentí súper representado, <risa> como que el papá para subirle el ánimo, como que le tira unas tallas, así y ella así, como, oh, cuidado, <risa> Ah. Y va como de su mamá ¿no? Eso con esa ¿Tú es tú eso tu hija. es de masculina, weón. Esa... ¿Cachai? Así como que yo, en verdad, estoy pasando por algo terrible. Este weón me la toma a la ligera, ¿cachai? ¿E Intensamente, eso como si como sí. de la, la contención fallida, igual, como esta sensibilidad sí. machucada que tengo ¿no? <risa> Entonces, eh, es bacán también en que, como que el partner de la historia no es su mejor amiga, es su mamá. Ah, ¿Cachai? Siendo que tiene amigas, ¿cachai? Y como que son, es una historia sobre ella y sus amigos, pero Bien. en verdad como, como ese lugar al que vuelve ella todo el rato, La confidente. Va? Sí, es la mamá, ¿cachai? Perfecto. Es bacán, es un cómic que yo, considerándome así como si soy fanático de los cómics la verdad, no había visto en mi puta vida, ¿cachai? Conocido, sí. Y que fui a una librería en Estados Unidos... Y vi el logo de Eisner, ¿cachai? Claro. Y dije, ¡oh, una weá que se ganó el Eisner! Ah. ¿cachai? Como que enganché por ahí. Y porque yo, es como, si yo veo esto, digo, ah, esto es este una bacán, historia, de claro, sí, claro. ¿sabes? Sí, claro. Una cosa que no le pone mucha cabeza a la hora de hacerlo. Es bacán, es súper bacán y es súper sí. distinto. Y es como, puta, que le doy a mi hijo de 10 años de repente, sí. o sí. Que, que no sean weones pegándose. Como lo sé. Sí, ¿cachai? Una con, con contenido y sobre todo. Lo, también. Yo creo que identifica mucho más. Sí. Y está en inglés, ¿cierto? Si sí, tú lo Está en inglés. En son de esas cosas que no sé si está en español, debería buscar. Claro. claro creo igual. Yo creo que es difícil igual. Son como son sí, de Sí, búscalo y dejáis el link acá abajo. Es ¿sabes? que sabéis qué no está en inglés, Porque no? es de Scholastic, que es una editorial sí, sí, gigante, sí, pero sí, que no publica solo cómics ¿Cachai? Eso. Entonces al final es como de una editorial grande publicando cómics, pero en un registro tan distinto como que uno lo interpreta indie por supuesto claro. pero en el fondo tiene, una, tiene un espíritu mucho más mainstream que un cómic de superhéroes claro, claro. mainstream entendiendo no como entre los fanáticos de los superhéroes sino que como entre el, toda la gente que habita este mundo oh, hay muchas escenas en el dentista y que me traen muchos malos recuerdos sí ah. es creepy ah. es bacán ah. bueno y lo otro es que a pesar de ser que está, que está como ambientado hace, no sé, pues, tendrá hace 25 años por lo menos. con dolores fantasmas. Se siente súper actual. O sea, como que tú lo veís y tú no decís, ah, esto está ambientado en los 80. No, como que tiene un espíritu de ser yeah. para los cabros de hoy. Perfecto. Qué bueno, Eso. Smile. Me quedo con la cana en la radio de poder mostrarlo. Entonces, ah, lo aquí ah. a la repisa que tiene el video. Mi recomendación para su repisa: Smile de Raina Elkimei. sonreíamos <risa> ¿Qué nos traes, amigo Carlos, esta vez para la repisa? Yo quiero intentar algo hoy día. Quiero no ver y quiero sacarlo, así. No, no, no me va a dar resultado. ¿Es este? este? este? Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! En mi repisa... ¿En está... esa? ¿En esa repisa? <risa> en esta repisa. ¿Qué es mi repisa? No, En esta repisa... En mi repisa... ¡Ja, en esta mi repisa! <risa> Tengo este libro que se llama No sé lo que cuento, pero sé cómo lo cuento. Y es de Pablo Balso. es un chileno. Eh, ¿Por qué me gusta este libro? ¿Por qué me lo compré? En realidad, este libro no me lo compré. En realidad, <risa> me lo robé. Me lo robé. <risa> no, este libro me lo, me lo regalaron. Me, en un momento, cuando estaba, estaba colaborando en el diario El Mercurio, después de mi práctica, hice la práctica en la sección de cultura del Mercurio y le llegó este libro a la periodista Daniela Silva. Daniela. Y, y la Daniela se encargaba de. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Quién es <risa> Y ella se encargaba de eh, cubrir las artes visuales. Se le llegó este libro. Y yo en ese momento era... Era 2012, finales de 2012. Y en ese momento como que había... Estaba como empezando recién a cachar lo que era la ilustración y se estaba dando todo el, el boom de la ilustración y del cómic acá en Chile que empezó más o menos como el 2011, un año antes de eso. Y Daniela me recomendó este libro, me dijo Oye, velo, a ver si te tienes que hacer una nota, escribir algo para el diario, y yo lo vi y quedé impresionadísimo porque es un libro, es un libro que trae ilustraciones pero que las ilustraciones son mini esculturas y además esas mini esculturas están fotografiadas y como que acá decían que eran ilustraciones, entonces como que yo realmente pensaba y en ese momento esto tenía está mal. asociado que la ilustración era solamente dibujo y como que esto empíricamente me amplió la definición de ilustración que tenía en mi mente en ese momento y por eso para mí es importante este libro y es de Pablo balso es un artista local eh, él es diseñador gráfico eh, e ilustrador y, y está increíble ¿ustedes lo han visto? Yo lo conozco, sí, aparte que también entrevistamos, lo entrevistamos para mesa gráfica. ¿no? Sí, sí, vamos a ponerlo en ley no sí. <risa> sí, hay que ponerlo en ley Y sí, pues papá, lo balso yo también tuve mis dudas. dentro de la primera vez que leí ese libro y dije, oh, puta, estás hablando como que te expande un poco, quizá, de ese espectro que uno tiene asignado a un papel, incluso como a las dimensiones, a un nivel dimensional. Como que sí, tienen una... Como base de fotografía, tienen hasta profundidad de campo, trabaja cosas, tienen un fondo, el sí. personaje está separado del fondo. Es espacial. ¿Tiene, puede, claro, tiene con los espacios, claro. tiene ese rollo medio minimalista también, como que la figura es lo realmente importante, más, más la cita, de cómo se comunica con la cita. El, el sí, mono, porque entonces... en los fondos es una fotografía acompañada de una cita. Eso. Sí, claro. O sea, como que la fotografía y... La escultura o lo que él construye a partir de elementos muy comunes, como cartas, como frutas, etcétera eh, ilustran eh, la cita que tiene al lado, o el refrán o la frase que tiene, y eh, es como de una originalidad exquisita. Es muy creativo. Cuando lo repasa y después pedir el nombre, claro, no sé lo que cuento, porque te estoy contando citas, estoy ilustrando citas. Pero creo que sé cómo te lo cuento, como sí. sí acá sí. está, creo que voy a contar estas citas con, con un dibujo, o sea, con sí. una figura. Con, sí, porque que además no... él toma una decisión en el título, ¿cachai? Sí, y sí, el, título, sí. eh, Ay, sí. relaciona, el título relaciona la cita con la fotografía, entonces Exacto. porque tú, acá la cita es Más triste que la muerte es la manera de morir, pero él le pone de título anorexia, ¿cachai? claro ¿cachai? Y eso claro. al tiro... Le da. Le, lo hace específica la cita, que sí. es ahí? Y el carácter, usa sí. esa, esos palos de fósforo para mm. ilustrarlo. Lo otro esto, ¿Mm? Es que quiero mostrarlo acá porque allá no está muy lejos de la cámara, pero para ah. que lo vean ahí y además es una, es una ilustración que se ve. que no se ve tan claro. desde de sí. uh -huh. sí. Y la otra que quería mostrar es esta, que me gustó demasiado la cita. Que me parece el rey de Pic, el rey de, de Espadas, y dice. Fobia social, ese es el título, y la cita es Se ahoga más gente en los vasos que en los ríos. Ah, ¿viste? Está bueno, no, está bueno, que está que muy fue bueno. El... Sí. <risa> <risa> a, mí, a mí me gusta mucho el trabajo de Pablo Balso. Eh, tiene un segundo libro, que es con la continuación de este libro. Eh, ¿Y ahí sabes cómo lo cuenta o no? ¿O no, no lo no, de hecho, de hecho como que se llama Toma Todavía no sé lo cuenta. que cuento Es la ¿Cuántos directo? libros vamos a necesitar? <risa> <¿no>? <risa> para que sepas <risa> para lo alzo No, pero, pero encuentro que... Eh, no es muy conocido, ¿cachai?, su trabajo, uh -huh. y entonces como que eso por eso quería recomendarlo también, para que ustedes vean, eh, entren a su página web, creo que eh, no sé lo que cuento.com o pablovalso.cl Pablo ¿no? y conozcan realmente su trabajo porque es muy, muy interesante y también tiene un Instagram, para que lo puedan seguir en Instagram y también hace, ahora lo que está haciendo tiene él, eh, hace, hace bitácoras. Sí, con pies forzados. Entonces ahora está haciendo ejercicios en su bitácora eh, solo con naipes. Entonces ya. Se tiene que crear una imagen eh, que, que ilustre algo con un naipe, ¿caché? Bueno. Algo así. ¿Quién editó este libro que yo creo que también es interesante plantearlo? Plantearlo. Lo que hizo Pablo Barzo fue ir a Plocalería porque son amigos con Claudio Vilera y los socios de Plop Galería y les dijo, chiquillos tengo este libro, me gustaría publicarlo y sería bueno que en una de esas Plop Galerías lo publique y fue una coedición de Plop Galería con una universidad con la con la universidad donde él trabajaba, creo que era la INACAP ¿En ese entonces? INACAP INACAP Sí, sí Así que eso Eso, no sé lo que cuento pero sé cómo lo cuento para revisar tú revisa la recomendación de Carlos Andrés yes Carlos Andrés yes. tu recomendación favorita del día de hoy? Eh, la tuya la mía sí nunca no, <risa> elige la mía la uva. me gusta comer uva, no, eh. no, no me disco, me, es que me digo que no. me digo sí muy a mí más más. me encanta es que sí. Sí. yo creo que hoy día es más, Pero, más. más. o sea se empieza igual, se, se, se, se te... empieza a aclarar ya sabéis que sabéis que va a ser honesto de verdad entonces personal, pero no me dijo para nada. No, pero no ¿sabéis que, que yo, yo, tengo, yo tengo que decir algo de estas películas. Este es el típico tipo de película que no le tinca a nadie, claro. pero que cuando uno accede, y a uno le cuesta acceder... Y es difícil. Y eso, sí. Ya, veamos, tú caca de película. Ya, ya tu bueno, de película. Y uno está preparado para pasarlo a aburrirse de obra claro, claro. y después le gusta. Yo creo que es ese es el tipo de película. Eso, ¿no? Yo quería destacar que hoy día los tres hablamos como de, de bueno. obras, porque Carlos incluso lo mencionó, que hablamos de, de, de, hablamos de obras, que y son, y hablamos <risa> muy bien, hablamos, hablamos con Alex, todo muy bien, no, madre. pero hablamos de obras que son relativamente desconocidas, que son, que son de repente hasta que, que, que pasan piola en un librero, que pasan piola en una revista sí. que no van a acceder, quizás porque no son tan llamativas, de, de varias formas, uh -huh. y que sin embargo tienen como una calidad. Yo creo que es súper rico que hoy día tocamos como que también en esa diversidad o incluso en esa pasividad que quizás ocurre en una película como esta, eh, también es un, es un campo entretenido, no tiene por qué ser una lata sí. Hasta que no tiene por qué ser latero, como que latero. Hay que perder ese miedo a ir hacia siempre lo conocido. Al, al... No, no solo lo conocido, a lo vistoso. A lo vistoso. Que Porque es. esta cuestión no es vistosa y tenéis que confiar en alguien que te la recomienda. Claro. claro, claro ¿Cachai? Porque. Claro. Mira, miren la carátula. Claro, o claro, te, te salta cara, como. ¡Oh, qué increpillo! ¡Ocho Pinochet! falta <risa> de uno! No, ¿no? No la me gusta. <risa> <La risa> no, sí, no, no, no, entonces es como. Uno la ve y es como, no, pero yo creo que es... De esa pero es un, de de... Veamos. es un prejuicio. Es un prejuicio. ¿Obliguemos no a verla esta semana? Veamos. ya ¡Claver! ¡Claver! ¡Claver! Ok. <risa> ya, veámosla. <risa> <Ya. risa> viste, multiplicidad de <¿Viste>? miradas, <risa> de dimensiones, como para lo alto viste. Y como claro. pasar en el parque. Y como pasar en el parque. Y como smile que podemos ver más allá de una <risa> historia de la niña con frenillos, sino que lo que está viviendo la niña con frenillos. Sí, pues sí, sí, sí. Buena. Me gustó. Sí, yo creo que la mejor recomendación es... Sí. No, eso lo sabremos la próxima semana. Sí. No ha pasado, ni en el capítulo 1 ni en el capítulo 2, nadie ha puesto, porque son los únicos dos que están abriendo. Sí. quizás quizá en los otros se sí, yeah. no. Nadie nos ha recomendado ni una weá, todos nos han dicho que somos geniales weá, que, que esta weá es increíble, que les cambiamos la vida. Pero obvio que la gente tiene sus recomendaciones. Sí, no estamos pidiendo ni siquiera que sea algo que nadie conoce. ¿cachai? sino que sí, ¿cuál lo que gusta? es tu obra favorita? eso pongan en los comentarios eso. da lo mismo, aunque la hayamos dicho o no la hayamos dicho puede eso? ser película, un libro, un cómic ¿cuál es tu obra favorita o tus obras favoritas? Sí, pero sí, sí. esa que, que te preguntan y uno al tiro... tu infaltable, tu sagrada, tu vaca sagrada tu sí, vaca sí, sagrada ¿cuál es la tuya? si pensé... una... ¿así rápido? sí ah, no sé... Sí. más rápido <ríe> <ríe> <ríe> no. jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Cuál? El arieto sí, fauna. Fauno. Ah, Venga, ah, el aro. El aro. Little Miss Sunshine. No. Miren, los, tres cine. los tres dijimos sí. Los tres dijimos cine. ¿Verdad? Ah, sí. ¿Qué dije? Qué, qué fracaso. ¿Por qué te haces fracaso? Tómico, tómico, ¿eh? <risa> <risa> hay que ser cine. Sí, sí. Y el <risa> profesor <risa> maldito. ¿Qué hablan <Vean a> todos los.? <risa> oh, <risa> voy a poner el link abajo. Sí. Ponlo. ponlo el ponlo, profesor maldito. El profesor maldito. Gran superproducción. Sí. Uno, dos, tres. RPinks. Ya, porque de modelo egipcio, puta, la pirámide y el, cachai como ese tipo de cosas. Entonces, la segunda no la caché, ¿cuál era? Yo quería hacer como el el eso, eso, o no, que se yo, el. Ah, ya. Es tú, ¿eh? No, no, no, no. No, no, no, eso. Mmm, yeah.